Hola chicos de tiempo, mi nombre es Alfaro y en este video les enseñaré cómo obtener por fin su arcana de Faceless Void. Bueno, lo que yo he hecho es entrar a esta página loot to farm eh, se las he mencionado en un video anterior, más hemos trabajado con Go Dota 2, pero como pueden ver acá yo tengo en mi stock eh, algunos ítems, ¿no? Eh, de un precio más o menos, ¿no? un promedio de unos. 70 soles cada uno, ese es el más caro, que es el bastón del dorado del mono, ¿no? que cuesta, no sé, está llegando a los 300 me parece Y algunos ítems más eh, Bueno, de los héroes que más me gusta jugar, ¿no? Y etcétera, otras cositas más, como el pack de música El, el locutor de Rick and Morty el, Etcétera, ¿no? Uh, algún par de climas les recomiendo el clima de lluvia, es muy bonito, a mí me encanta, el clima de lluvia es muy bonito. Bueno, entonces llegamos a la cantidad exacta de $251.71 para cambiar esta masa de ones de esta página. ¿Por qué he preferido esta página? Porque en, bueno, en la masa de ones, en el mercado, está $849 el precio mínimo a fecha $28 de septiembre eh, esto lo grabé el 28 de septiembre ¿okay? a mí más o menos me falta un aproximado de 600 soles para llegar a un nivel 500 más o menos para poder obtener la arcana entonces eh, con este precio de venta mmm, suficiente llego pero ojo yo no voy a recibir los 849 voy a recibir eh, un poco menos te quita un porcentaje Steam por hacer la venta en la página oficial, ¿no? ellos tienen su porcentaje. Hay varias personas ofertando sus masas de ONES. ¿Por qué he preferido la masa de ONES? Porque este ítem ha subido mucho su precio, como saben, por la arcana. Así que es bueno conseguirlo en estas páginas y para luego venderlo y obtener así saldo. ¿no? Como les dije, acá en la página de Go Dota 2 que yo uso, que les he recomendado y que tengo dos videos acerca de esto. Aquí están los mismos ítems que yo voy a poner en LUTOFARM ¿Ok? Estos son los mismos ítems que yo voy a meter a Lute Farm para conseguir la masa de ondas eh, pero acá solamente en esta página en GODOTA2 me dan 409 mil eh, con 550 monedas ¿Ok? de un total de 555.670 monedas que tengo valorizado en el inventario pero este, este saldo no me alcanza estos 409 mil, porque en la página de La Masa de ONES está 432 mil 900. Es decir, unos 27 mil monedas más. no Es media arcana prácticamente. Entonces, eh, no me conviene cambiarlo ahí. Es, es más, hubiese dejado el pecho del mono que tengo ahí por, eh, para completar. Hubiese dejado el pecho del mono ahí, o alguna arcana para que, de la única que me queda, de la Phantom para completar, pero en esta página Lutu farm eh, ojo, no es propaganda ni nada por el estilo yo les estoy dando un tip para que ustedes lo puedan hacer voy a rescatar el pecho eh, voy a rescatar mi arcana y un par de itensitos más pero aún así llego al saldo suficiente para cambiar la masa de ones que luego eh, procederé a vender en el mercado para obtener saldo muy bien, entonces vamos a tradearlo lo tradeamos Y nos sale la opción para aceptar en página o en el mismo Steam, damos a página, es más más eh, corto y más eficiente. Ahí están todos los ítems que estoy tradeando por la masa de Ones, me duele mucho el, el, el báculo dorado, eh, me duele también la arcana de Rubik y el, y el terreno. ¿no? Bueno, son ítems que uno quiere, pero chicos, estos ítems los podemos obtener luego, ¿ok? Los podemos comprar porque son comerciables, en cambio la Arcana no es comerciable. Bueno, aceptamos el trade y nos va a mandar una solicitud al, al mobile como siempre para aceptar ¿no? los permisos. Bueno, una vez que hayamos realizado todo lo que es de los permisos, aceptamos y nos vamos a ver a nuestro inventario del DOTA. Acá como pueden ver, ya tenemos la masa de ones, artículo nuevo. Linda masa, me costaste casi todos mis ítems, pero bueno, todo sea por la arcana. Acá, así es, es como lo tengo el faceless boy. Y bueno, esta es la masa de Ones que me acaba de llegar. Ahí recién llega la notificación una vez que te la equipas. Y le damos en aceptar. Y bueno, esta es la masa, así se vería mi Fessels Void en este momento. Pero esa arcana, esa, esa arcana tiene que llegar y esta masa de Ones no va a estar acá en mi inventario. Vamos a proceder a venderla en el mercado de Steam. Como pueden ver yo estoy en el nivel 129. ¿Okay? Me faltan más de 300 niveles para llegar a la Arcana. Eh, no me digan apresurado etcétera, porque esto es una recomendación que yo les doy nada más, lo que pueden ustedes hacer, claro que todos sabemos que después llegan las ofertas de cuando se termine el battle pass, cuando está a punto de terminarse te dan, eh, te venden a, a menor precio, ¿no? una oferta pero eh, yo mm, decidí no esperar porque la rebaja no es mucho, en realidad es una rebaja de un aproximado de 30 soles algo así, entonces, eh, y corremos el riesgo de que nuestros ítems se devalúen para ese momento, o de que la masa de Ones cueste menos también. Entonces, si cuesta menos, no vamos a poder tener el saldo suficiente para llegar. Pero podemos ir avanzando nuestro Battle Pass, lógicamente, ¿no? Acá. Vemos el precio de venta mínimo es 849, nosotros tenemos que hacerles la competencia, no vamos a poner 849, pues pondremos 848 ya, un, con 50 céntimos, un poco menos. Vamos a recibir solamente 737.83, es decir, se queda con unos 10 soles, 11 soles más o menos steam de comisión por la venta de este artículo, ¿no? Bueno. Vamos, estamos de acuerdo, porque con eso es suficiente para llegar a, a los niveles que necesito, y aceptar. Bien, ahora solo queda esperar a que un ofertante venga y compre el ítem. Ya les mostraré luego eh, los resultados. Bueno chicos, y es así como logramos vender el ítem solamente al día siguiente, ya tenemos el saldo suficiente, 746.65 yo tenía algo de saldo ya en el steam y esto se ha sumado unos 20 soles más o menos y hemos tenido que esperar 24 horas aproximadamente para vender el ítem con paciencia y, pero se logró vender y vamos a proceder a realizar la compra de los niveles hasta llegar a la arcana bien como pueden ver estoy en, el, en este momento en el nivel 129 y bueno para llegar a, a la arcana de Faceless Void necesitamos estar en el nivel 495 así que vamos a proceder a comprar los packs de 24 niveles desde el 129 hasta el nivel 513 serían 16 niveles que, 16 packs disculpen que en total serían 616 soles bueno vamos a proceder a comprar Ahí nos manda la página de Steam, eh, nos muestra el saldo en la cartera y aceptamos la compra. Y estas opciones activan en mi cuenta inmediatamente o guardar para después. Eh, inmediatamente significa de que ni bien lo activemos se, se va a aplicar los niveles. Y guardar para después nos va a dar eh, en forma de grupos de packs en nuestro inventario para que lo podamos activar luego. Bueno chicos es así como recibimos eh, los packs de niveles en el Battle Pass y mm, vamos a proceder a activarlos hasta llegar al nivel 513 para poder reclamar nuestra arcana de Faceless Void. Bueno eh, quiero eh, recordarles de que este video eh, es una recomendación un tip para que ustedes puedan obtener su arcana sin necesidad de utilizar efectivo, sino eh, usando ítems que ya tienen en su inventario de esta manera cambiarlos en las páginas que yo les recomiendo eh, de acuerdo al precio, de acuerdo a cómo van, la compra y la venta, la oferta eh, hemos decidido eh, tomar el arma de Faceless Void eh, la masa de Ones porque ha subido mucho su precio y podemos obtener un buen saldo en el Steam eh, Vendiendo esta masa para nosotros eh, Poder llegar a la Arcana eh, Nosotros hemos, hemos optado por Cambiar estos ítems que son comerciables Porque los podemos Conseguir después, pero en cambio eh, La Arcana y estos ítems Que son propios del Battle Pass No son comerciables, no se pueden conseguir En el mercado Y bueno, de esta manera nosotros podemos llegar A obtenerlo eh, Vamos a proceder a reclamar todas las recompensas Vamos a proceder a Aceptar eh, todos los ítems que nos dan Y hasta obtener La arcana de Fesseles Void Por fin La tenemos acá Esta es una recomendación eh, No les digo que la sigan Ustedes pueden esperar a las ofertas De fin de Battle Pass Que siempre da Val En todos los Battle Pass No sé si este año se hará porque está un poco raro Pero lo usual es de que sí Así que ustedes pueden levear su Battle Pass hasta enero, me parece, hasta enero que dura, y ya pues eh, una vez que hayan llegado al, al punto máximo que puedan levear su Battle Pass, recién comprar los niveles que les hace falta para llegar a la Arcana, que la verdad a mí me encanta, personalmente se ve espectacular. Eh, los ítems, eh, los inmortales de Faceless Void han cambiado eh, tienen ahora tres estilos, tanto los hombros como los brazos y también la masa de Ones, tiene tres estilos eh, tres colores que están geniales para que combinan tanto con la arcana como con su segundo estilo de la arcana y bueno pues eh, esta ha sido una recomendación de su canal Alfaro Dota 2 Espero sus preguntas, espero sus eh, inquietudes y comentarios acá en la caja de comentarios. Eh, gracias por ver los videos, gracias por darle like, eh, compartanlo si les ha gustado por favor y GG. Hasta luego.